El Padre Ramón Alejo, mejor conocido como el Padre Moncho, se pronunció este lunes sobre la Junta Central Electoral, calificándola como un organismo que se burla del pueblo dominicano y que está al servicio del gobierno del PLD. Mira, El queso de la Junta Central Electoral es un mamotreto, lo que ha sido siempre. Un organismo para servir a poderes, un organismo para burlarse del pueblo. ¿Y qué esperaban? Otra cosa, ¿no? Ahí viene lo mismo. Eso es más de lo mismo. Eso es una junta organizada y preparada para proteger al, al gobierno dominicano, al PLD en concreto. Oye, ley del partido. Aquí no hacen falta leyes. Aquí sobran leyes. ¿Para qué hace la ley del partido? No hay una... Campaña abierta en todos lugares, ayer en Santo Domingo habían creo que 5 mitres del PLD y tú en, en la programación de radio aquí una campaña abierta, pero de quien del PLD. Entonces eso de la Junta a mí me gusta ni hablar porque eso es basura y más de lo mismo y una manera de mantener manipulado, oprimido al pueblo y al final ya todos saben lo que va a pasar. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.